se me ofreció a través de una compra de un piso que me ofreció la propia Caixa Cataluña en la cual pues en euros no me hubiera sido posible comprarlo y me ofrecieron la posibilidad de hacerla más barata pero claro no se me dijo de que era una hipoteca de riesgo o sea una hipoteca en la cual eh, había trampa ahí ¿no? o sea se me ofreció el timo de las tampitas se me adornó pero realmente había un peligro ahí eh, imposible de controlar, imposible de controlar, porque es una hipoteca en el Japón, en yenes y desde el primer momento de la firma yo fui a buscar una solución, decirle, oye, ¿dónde me habéis metido?, ¿qué habéis hecho?, ¿qué habéis dejado de hacer?, pero bueno, todo se arreglará, todo se arreglará, pero de arreglar no, no se ha arreglado nada, todo lo contrario, se ha complicado. Empecé con 360.000 euros, les estoy pagando 2.000 euros al mes y después de siete años se les debe 500.000 euros. O sea, es una cosa imposible de pagar. Tenía una hipoteca desde el 2008 con Caixa Penedés. y bueno, cuando ya vi que no podía hacer frente a... Bueno, primero intenté que me quitaran un suelo, los de Caixa Penedés, un interés fijo que me habían puesto, ilegalmente, porque no me lo habían dicho, ninguna oferta vinculante ni nada, y no quisieron, no quisieron quitarme el suelo ni nada, cuando ya veía que yo no podía pagar, eh, no hicieron caso. Entonces, no hay manera, pero ellos requieren que quieren pagar y me ofrecen refinanciación. Y refinanciación es pan para hoy, muerte mañana, o sea, ni de coña. Pues mi, mi actual pareja te compró un piso con su anterior pareja, le costó 315.000 euros y se, se separaron. Ella era de Rumanía, entonces ella decidió no pagar más. ...y el banco y los abogados le decían que tenía que pagar a él... ...porque si no lo iban a embargar de por vida... ...entonces él por miedo y desconocimiento... Gestó y ...se quedó con el piso... ...entonces después ya me conoció a mí... ...tuvimos un hijo... ...y llevamos tres años... ...bueno ahora no, pero hemos llevado tres años... ...viviendo en casa de nuestro suegro... En una habitación porque el piso lo hemos tenido alquilado para poder pagar la hipoteca. Han venido muchos periodistas extranjeros a vernos hasta donde vivíamos porque es que hemos estado durmiendo en una habitación de 5 metros cuadrados, los tres. hace tres años pensando que la situación podía mejorar, pero al revés, cada vez va a ver porque cada vez, lo, el, uno de los dramas principales de los bancos que yo creo de esto de la hipoteca es que cada vez deben más. Eh, tengo un problema hipotecario. Eh, que, el cual ha sido por, el tem por, por un tema laboral. Eh, he intentado eh, intentar solucionarlo con el banco, eh, argumentándole con documentos el, mi problema y el banco nunca se ha mostrado, no, no ha mostrado apoyo para poder intentar solucionar este tema. siempre lo contrario, te, te, te buscan vías negativas para que te endeudes más, para que... Para no facilitarte el camino a solucionar este tipo de problemas, que es lo que buscamos en principio. A estas alturas yo ya tengo un, ya tengo un procedimiento judicial e eh, intento negociar a base de presión social, pero las, los argumentos que dan la entidad bancaria es de, no, de quedarse con la vivienda y dejarme con una deuda, la cual estoy intentando evitar de quedarme con esa deuda. Eh, bueno, sí que tuve una reunión con el director de la oficina y con el jefe de zona, a cual más cretino, porque bueno, eh, uno, el jefe de zona sobre todo amenazaba con que. Yo les proponía que lo hicieran mi, mi mi ejecución, eh, lo hicieran mi demanda, la pusieran extrajudicialmente. Para que no hubieran costes, para que fuera muy rápido, me desahuciaran cuanto antes y la deuda que me queda de 6.400 euros, no más, 6.408 euros es la deuda que me quedaría con ellos, eh, yo la podía asumir con un alquiler social. Y ellos, el jefe de zona, eh, no, no, amenazando de que no, no, lo vamos a hacer judicialmente para que tengas unos costes judiciales, para que te creen unos intereses de demora y se te cree una deuda brutal. ...y luego encima el piso nos lo quedaremos vacío, sin ti. Estamos nego hemos negociado con el banco, pero el banco nos dice que, que como tenemos ingresos... ...porque nuestro caso es que él tiene trabajo, yo no, pero él tiene trabajo... ...pero es que hay una hipoteca tan elevada que es imposible pagarla... ...porque él gana 1.800 euros y la hipoteca es 1.600. Entonces el banco dice que, que no, que podemos pagar y que podemos pagar. Entonces ahí estamos. Y claro, como es normal, nosotros no podemos pagar. Yo ahora actualmente estoy otra vez embarazado y esa es nuestra situación. No quiero que me regalen nada, todo lo contrario, salir de esta trampa, de esta trampa infernal, que estamos sobre unas 50.000 familias y lo que estamos buscando entre todos es una, una solución a, esta, a este producto tóxico vendido con muy mala fe. Ellos jugaron con la buena fe nuestra, ...y nos vendieron al diablo... ...nos vendieron al diablo y ahora pues es imposible salir... ...es imposible salir si ellos no ponen sus medios. Todos nos dicen que es verdad que es una hipoteca impagable... ...porque ya ni en año ni en capital no la pueden incrementar... No más, ...porque él tendría 70 años y seguiría pagando... ...pero que ahora mismo dice que podemos pagar... ...el directo me ha dicho que no me puedo ir a Portaventura... ...todos los fines de semana pero que puedo pagar... Consejo eh, sería pues, para que intentar cambiar el tema del poder financiero, para que no, tenga, no nos sigan engañando y perjudicando con nuestro propio dinero, de que la gente se conciencie y siga y comience a sacar dinero de los bancos y, y cerrar cuentas por el motivo de los desahucios y de los robos que tengan han hecho a las preferentes, a las multidivisas y en general a toda la gente. ¿no? Sería un consejo para que la gente indirectamente nos pueda ayudar de esa manera, ¿sabes? si no están perjudicados como yo.